La, la vacuna se la están poniendo muchas personas eh, ya un transporte masivo de vacunas y Estados Unidos que está en un momento sumamente delicado con el asunto de la vacuna y del coronavirus que rompió récord en un día con 249 mil y pico 250 mil para redondearlo en un día men. en un día se le ha ido de las manos porque ese loco que gobierna ese país, que lo último que estaba pensando ese loco era de que declarar la ley marcial para suspender las elecciones de, de Estados Unidos y meter ese país en una bronca que uno no se imagina las consecuencias funetas que pudiera ocurrir en, en un país como ese. La verdad es que ese loco le va a salir caro a Estados Unidos ese Donald Trump. Le va a salir caro y le está saliendo caro por no querer reconocer que perdió las elecciones. Es el único presidente que ha pataleado en toda la historia y el único político, tanto de gobierno como de oposición en Estados Unidos, parece cada día más un político dominicano y latinoamericano. No quiere bajo ninguna circunstancia reconocer que perdió y está dispuesto a meter a Estados Unidos en un lío de marca mayor. Pues ese señor, por su irresponsabilidad, hoy el coronavirus en Estados Unidos está haciendo estrago, como en gran parte del planeta, por los pueblos elegir políticos irresponsables. Aquí el propio presidente Luis Abinader le pidió casi de rodilla al pueblo le pidió casi de rodilla al pueblo que actúe con prudencia, que se acoja a las medidas que han planteado las autoridades. Pero es que desde de arriba se violan cosas. Mira una boda de un sobrino de director de aduana, con más de 500 personas. Óyete, pero cuando usted es del poder, usted propicia, que se viole la ley, usted no le puede exigir a los gobernados que se acojan entonces, lo, la gente de común y corriente y de barrio lo ve como una burla así no se puede y la verdad es que hay que actuar con prudencia con comedimiento yo quiero este, porque he visto men que mucha personalidad incluso ni qué decir de la gente común no entienden todavía el alcance del de, de toque de queda, porque me, me, me llamaron varias personas de cierto nivel, hasta un juez, amigo mío, un hombre muy inteligente. Me llamó en el día de ayer y hoy eh, un gran amigo, que es un hombre muy ilustrado, como Georgi. aprovecho y le envío un saludo a Georgi Sánchez, porque ellos no sabían y otras personas más que me han estado llamando para que lo oriente respecto al alcance del toque de queda. Las autoridades están mal en comunicación, no saben comunicar. Es uno de los, de los casos negativos que tiene este gobierno. No saben comunicar y la gente vive confundida. El toque de queda todos los días, oigan bien, oigan bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien los días a las 7 de la noche, todos los días incluyendo sábado y domingo, todos los días de lunes, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, a las 7 de la noche. Y se permite, voy a repetirlo porque yo lo repetí el primer día. Se permite la circulación en vehículo se permite la circulación en vehículo hasta las nueve de la noche. O sea, usted está en casa de Juan Pérez y va para su casa, y usted está en la casa metido. Usted puede circular de, su, de la casa de Juan Pérez a su casa hasta las 9 de la noche. Y la policía no lo puede detener. Ahora lo que usted no puede estar es parado en una esquina y en la calle de 7 a 9. Y la bebida se prohíbe a partir de las 6. Y el 24 y el 31 el toque de queda sigue siendo a las 7. Pero se va a permitir que si usted está donde sus familiares. Vamos a suponer usted vive en Andújar y usted fue a visitar a un hijo que vive en Lo Abreu. Usted está en Lo Abreu y usted dice me voy a las 12 de la noche. La policía no lo puede detener porque se permite la circulación en vehículo. Que ya usted se va para su casa. Usted salió de esa casa a su casa y ellos no lo pueden detener. Ahora usted lo que no puede estar parado, ni, usted puede estar un, ni un colmado puede estar abierto, porque los colmados y todos los negocios tienen que cerrar a las 7. Es un poco es raro, pero esa es la realidad. Yo creo que me di a explicar bien. Entonces, este, eh, eh, dice aquí, eso es sábado y domingo, cuando la policía entra. Lo esperan a tiro, dice aquí. Raboduro Salcedo. Esto es Raboduro Salcedo. Ven, miren aquí Raboduro Salcedo. Miren, ven. Vamos a ver. Hay, esto es en Salcedo, señores. Miren eso, miren eso. Miren eso, miren eso. Anda pa' carajo. Eh, eh. Bueno, el caso es que aquí tenemos a Silvestre Abreu, caramba, que tenía tiempo que no llamaba. Sí, sí. sí. La esposa de Silvestre Abreu que le habla. Ah, la esposa de ah, Sí. Qué... Sí, adelante. Omar, ¿cómo está usted? Bien, gracias. Y Silvestre, cuénteme de Silvestre. Silvestre está bien, gracias a Dios está aquí a mi lado justamente. Ah, pues envíeme el saludo, que Silvestre es oh. parte de mi equipo y de este programa. No, muchísimas gracias. Omar, oh, yo quisiera que con ayuda suya consigamos la gente de salud pública. Porque la verdad es que hoy oh, yo salí a la tienda y ni entré. Porque eso parece un gallinero de gente No, eso es verdad No hay control para nada No sé cómo es que nos vamos a hacer con las autoridades de aquí Que no están apareciendo La de salud pública, pero esto es un puro desastre Que hay en ese pueblo Eso es verdad, eso es yo verdad, un puro desastre Yo a cinco días, no pude entrar Porque andaba con el niño mío comprando Y decidí no entrar Bueno, Entonces, yo Mejor así. Eso es un gallinero Ahí me ¿Usted nada. quiere que le diga no, nada. Como si nada estuviera pasando Yo suspendí A menos que sea tempranito Que fui a un negocio hoy Y no había nadie A las siete y pico yo suspendí toda visita a tiendas y a supermercados mientras traté esto. Yo lo suspendí todo. Pero un llamado a la gente de salud pública que por favor hagan algo por este pueblo. ¿Para qué fue que lo elegimos? Porque ah, sinceramente no están haciendo nada, haciendo nada. Está, no están, nada para no están elegir, haciendo nada, de acuerdo. verdad. Estoy de acuerdo con usted. Estoy de acuerdo con hace. usted. A si través usted podemos lograr que esta gente no se dé una vuelta por esta tienda. Bueno, pues ahí está el llamado y yo también me uno a ese llamado. Estamos a la Muchísima orden. Gracias. gracias a usted. Y es verdad. La gente de salud pública, y no solo de salud pública, todas las autoridades. Miren, si el gobierno sigue. Cometiendo una serie de errores que se están cometiendo Luis Abinader, pobre, me da pena con él Varios escándalos, hoy salió eh, eh, eh, Los escándalos que en cuatro meses se han presentado Eso de Tony Peñaguaba Eso de una boda de un tipo ahí Y varias cosas que el gobierno también ha tenido que estar echando para atrás Los gobiernos no se pueden dar el lujo De estarse equivocando tanto eh, que tiren una, una, una línea y después tengan que dar marcha atrás Eso es muy peligroso y en términos psicológicos crea una mala imagen Sinceramente lo digo Buenas noches Buenas noches Hola, soy Gigante hola oh, Gigante, ¿cómo tú estás? Un placer Omar Sí La verdad es una cosa, que el gobierno tiene que a fondo con los precios de los me pasó eso a mí ah, sí, Eso sí. es un abuso Un abuso grande Aquí se está abusando no sé qué, en qué están Esa gente de control de precios Si es una confugulación Que hay una confugulación okay. O que Yo te compré un bistec de cadera Oye pasando sí. por la máquina te lo compraba A 1.40 hace dos meses Y tú sabes cómo me lo pusieron A 1.87 es, Eso es un abuso Es sustante. Eso es parte del hacer alma No, no En la sirena En la sirena La mujer mía La mujer mía lo no, esta gente Lo compraba con mil pesos Sí y ahora tuvo que poner cuatro y medio más 1250. Eso es parte de la vale. No, aquí se está sujeto al control de precio. Aquí hay un no. no que con, con, con los empresarios grandes. que meterle mano la gente. No, aquí hay un estado de, de, de desorden total que cada quien está haciendo lo que quiere y pone los precios que quiera. Eso, eso es así. Y la comida. Y todos los productos de supermercado y agrícolas han subido de manera desproporcionada. Y ni decir la medicina gigante. Las medicinas están en las nubes. En las nubes. Aquí hay un desorden que si, si el presidente de la república y las autoridades no toman carta en el asunto, enero puede entrar muy difícil para este pueblo. Que lo digo y, y vayan pensando. Mire caso a Tony Peñaguaba, esa vaina de los artistas. Le están pidiendo la renuncia y supe de fuente segura que Abinader le pidió la renuncia.